bienvenidos amigos vengadores y vengadoras ya por fin ya está confirmada otra vez hay que decirlo cada vez más y más confirmado pero la gente que, que va por ahí diciendo no pero todavía que la FTC no pero todavía la CMA no". vamos a ver mira, chavales esto va así ninguna compañía va a presentar los videojuegos como va a hacer Microsoft el día 23 de este mes que va a presentar los, exhibirá sus juegos en Reino Unido, además, al mismo tiempo que la CMA se pronuncia sobre la compra de Activision. Recordemos que la CMA ya ha dicho que perfecto, que vale. Y lo van a hacer el mismo día. O sea, esto... Aquí veo mucha prensa, ¿eh? y tengo que decirlo, ¿eh? mucha prensa, con una mentalidad de niño hámster, cuando se supone que son portales de, de Xbox, que todavía le dan veracidad a una posible echada para atrás, a una recapitulación por parte de la CMA dice ...una fuente de la ciudad dijo que había desconcierto... ...por la confluencia de los dos eventos... ...y dijo que una, una decisión de la CMA... ...de rechazar el acuerdo sería perjudicial... ...para la relación de Microsoft con el gobierno... ...agregaron que Microsoft enfrentaba vergüenza... ...de estar dentro de Downing Street... ...si el fallo de la CMA iba en contra de la compañía... O ...sea como sea el 26 de abril o no el 23... ...el 26 de abril no saldremos de duda... ...pero vamos, que si esto lo ...han, han dado la noticia tal cual según sky news eh, es que y, bueno según sky news eh, el mismo día que la cms debe emitir también su veredicto bueno pues todo eso el mismo día van a presentar el día 26 van a presentar los videojuegos que van a estar ya sí o sí en Xbox vamos a dejarnos de tonterías eh, sony ya veremos a ver si a ver qué es lo que decide hacer eh, prácticamente me da igual porque Call of Duty va a estar en Nintendo, va a estar en, en todas las plataformas. Y ellos, pues si no han aceptado la, lo de los 10 años, pues tendremos que hacer otra cosa con ellos. <ríe> Así de claro. Pero bueno, habrá muchos que se equivoquen entre esto este mando y el que utiliza a su mujer. Pero será divertido ver las reacciones de algunos. Ya basta de wokeismo. Estoy harto. Yo creo que la mayoría de las personas ya han dicho basta de ver estas ...estupideces en los videojuegos... ...porque... ...todo esto es un movimiento político... ...he escuchado a miles de personas decir... ...que no se debe de hablar de política... ...en... ...en un vídeo de YouTube... Eh, ...que hable de videojuegos... ...pero qué pasa cuando se mete la política en los videojuegos... ...pregunto yo... ...porque también afecta... ...ahora a Redfall... ...¿por qué? porque han puesto a una... ...a una... ...a un personaje en fin eh, pero lo que hace sony lo lleva haciendo desde hace vamos un montón de tiempo fueron los primeros en empezar con todo esto del wokismo. espero y deseo que xbox no siga los mismos pasos desde luego eh, y rechazo completamente este movimiento no tengo nada más que decir a, la, a las imágenes me atengo sí, sigamos si al final todo esto que, que os estoy diciendo es una brillante manera de cargarse a Sony. Se la están cargando, pero, pero porque aparte, eh, como Jim Ryan es tan inútil y lo, y lo está haciendo tan mal, es que les está beneficiando, les está ayudando, básicamente les está... ...ayudando para poder cargarse... ...ya directamente... Eh, ...desbarcar a, a... Sony como, como competidor si siquiera... ...no, es que nunca lo he... ...nunca lo ha sido... ...nunca lo ha sido, un competidor de que... ...vendiendo videojuegos... Eh, ...tus mierdas de pedijuegos que llevas desde el 2013... Eh, ...que ahora, hoy he visto un, un, un... ...uno de estos tweets... Que, ...que me ha hecho mucha gracia porque decía... ...de eh, Last of Youth... Eh, el, el el juego de la peli de, de la serie y digo cómo cómo <risa> ahora vamos a dar la vuelta a la tortilla vamos a decir que es y, y qué hacemos lo vendemos otra vez o cómo va la cosa entonces si esta gente de Sony por vamos, eh, peores cosas han hecho bueno estoy muy contento también como sabéis con el tema de las inteligencias artificiales con el real Engine 5, pero también con otros con otros engines. y fijaos en estas imágenes que estamos subiendo ahora mismo, ¿no? Eh, quiero que prestéis bastante atención a los detalles, porque los detalles es donde está siempre el demonio los detalles es donde tenéis que fijar dónde está el truco para que una cosa parezca real real esto es una refinación de esa misma herramienta y que ha conseguido este grado ya de realidad recordemos que para que esto suceda al contrario de lo que los tontubers los las ratas calvas sacerianas o, o los profesores puf maestro lindre que de, de nada sabe y de nada entiende pues no saben que esto para que se vea así para que se vea así con esa con ese realismo eh, el truco no está en simplemente que parezca que esté grabado con una gopro cosa que hace como veis el el arco ahí no como si fuera de una cámara sino que es imposible quedarse con los detalles de, un, de una textura Te puedes parar y mirar esa postura pero esa, esa textura pero pero solamente la vez más real cuando más corres. Bajas el, la calidad de la imagen, a un, creo que era unos 726p, para que así dé la impresión de que está siendo grabada, de que se ve así, porque está siendo grabada por una, por una cámara, dándole ese enfoque tan realista. Si ya de por sí las texturas eh, y. Y el entorno está hecho con Real 5, que es increíble. Y le da un realismo todavía más increíble. Utilizas estas herramientas para que parezca que está siendo grabado por una cámara. Hacen que el efecto sea 10.000 veces mayor. De hecho, si os fijáis, ha tenido que incluso bueno pizzerar la cara de los muertos y vemos el nombre del proyecto también luego al final eh, a mí me gusta mucho esto porque esto es eh, el person shooter no que todo el mundo quisiera poder jugar ahora mismo qué es lo que tienen para jugar ahora mismo la gente pues hombre dios mío es que ayer mismo ya nos pusieron el minecraft Legend que está aquí en el canal ya lo he subido o sea que ya lo podéis ver os lo dejo en la, en la misma descripción y también podéis ver hoy un poquito más tarde eh, bueno, dentro de unas horas veréis el, el siguiente capítulo de La Rosa de Guadalupe, en la mansión de Resident Evil Ashley, Liu, Luis Sera y por supuesto Eida Wong pero también como invitado Krauser, hay una cosa que me ha molestado tengo que decirlo Krauser eh, se presenta ante los dos juegos, en los dos únicos juegos en los que sale, no como un superior. A mí personalmente eh, el encontrarme con Krauser pues, ha sido bastante, bastante divertido, ha sido un momento bastante icónico en el que ha faltado un disparo, ha faltado un disparo por ahí creo pero lo veremos esta noche, ¿vale? Esta noche lo veremos y, bueno, están aquí, no sé por qué, están hablando de, de Kratos, Kratos no, ya no hay nada, de lo interesante de lo que hablar, pero le honra, ha dicho puro de verdad, duele, pero es verdad, Kratos es la copia del bárbaro de Diablo, hostia, es verdad, <ríe> hostia, es verdad, coño? es la copia del bárbaro de Diablo, <ríe> ¡Qué bueno, que es lo mismo. Madre bueno, pues amigos, eh, Kratos tostado y el Kratos de Disney. Oh, por Dios, el Kratos de Disney. Dios mío, Kratos de Disney, Disney y Kratos, Kratos y Disney. Pero bueno. bueno eh, la gente que habla que es una copia Kratos no conoce Diablo 2, el cual salió cinco años antes de Kratos. Y mira por dónde casi se copia el personaje de los de Santa América. Que es igual, es igual, es verdad. Bueno, esto lo, está, lo estaréis viendo. Espero que os esté haciendo la misma gracia que a mí. Porque vaya tela, vaya tela, Kratos, en Diablo. 4, no, es que no es Kratos, es el... Pero bueno, para diferenciarlo un poco, claro. Entonces ponen aquí a, al de Diablo 4. El nuevo Diablo 4, pues está mucho mejorado, pero es que es verdad que es un juego de 5 años antes que el God of War, el primer God of War, quiero decir. Y... Y han copiado la estética. Hostia. Qué bueno. Qué bueno pero bueno, ha copiado la estética tanto de con como sin barba porque el de diablo lleva o no barba eso es también eh, depende de, de cuál diablo porque ese mismo personaje al principio creo que no tiene barba ¿eh? bueno en fin eh, risas mil y el, y el manicomio no, no defrauda aquí hay la gente peleándose pero yo es lo mejor, no, mira niño, Sony es una puta basura te enteras niño rata, perdón, niño hámster, te enteras vale, pues ahora vale, tómate un vaso de leche y venga, para la cama Que para la cama, para la cama, nos vemos amigos hasta el próximo Toxic Game Channel, os dejo con este pequeño retazo de Zou Park ah, mejor que no estés Juegas al Red Dead Redemption, ¿no? ¿Y qué importa? ¿Qué te dije de jugar en mi partida, Maggie? No, no, esta es mi vida ahora, Harrison Jates. Empecé de nuevo con mi propia partida. ¿De qué estás hablando? Mira tú mismo. Tú y tu deseo de tener una vida propia. Yo también quería algo nuevo. Empecé de nuevo en la nieve y ascendí hasta el nuevo líder de la banda. Tengo miles de dólares. Construí una casa con John Marston. Estoy ayudando a su familia ahora. ¡Maldita hija de perro ¡Así es, Harrison Chates! ¿Y qué tienes tú? Un caballo principiante y el sombrero de 20 dólares que ganaste en el póker. ¡Soy el doble hombre que tú! ¡No me hables así, eh! ¡Hablaré como quiera! ¡Complete todas las misiones de casa secundaria! ¡Encontré siete animales legendarios! ¿Dónde los encontraste? No te lo diré. Querías tu propia vida y ahora la tienes. ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Ja, <risa>